Primero dar las gracias por este momento, este encuentro, esta posibilidad de conectarnos entre todas eh, y en especial poder compartir un ratito con, con, con nuestro RAP. Eh, yo la verdad es que, bueno, no, nunca he, eh, he estudiado mucho acerca de, de una religión en general, siempre me he mantenido un poco alejada de... De, de distintas religiones, ¿no? Y, y, y fue muy, muy, muy loco mi peregrinar porque empecé a interesarme por cosas muy diversas. Pues, y yo, en algún minuto, de, de tarot, de numerología nunca lo entendió mucho, eh, geometría sagrada, eh, todo este mundo medio de, de, de la meditación, del, del, del buscar, ¿no es cierto? En el fondo, siempre buscando como como la, dentro de la espiritualidad para sentirme mejor y a, a su vez poder ayudar a mi, a mi hijo, a mi familia o a la gente que me rodea. Y, y, y cuando conocí a Ide y a través de ella conocí al RAP, entré en este mundo para mí tan desconocido que era el mundo de la Torah, el Sohar, eh, y, y fue como una explosión en mi cabeza cuando empecé a verlo, algunos... Eh, algunos eh, videos que hizo el rap respecto al tarot eh, y algunos comentarios respecto a la Torah y cómo él eh, logra a través de esos videos y obviamente a través del libro hoy día, <coughs> plasmar cosas que para mí son tan importantes y que, eh, que, tienen, que, que tienen un sentido tan trascendental hoy eh, en mi vida, y que desconocía absolutamente. Entonces, eh, no sé si me, me explico bien, pero lo que quiero decir en el fondo es que eh, a través de, de, de escuchar algunos videos de, del rap y de leer, no todos los libros, pero varios de ellos, eh, me, a través de su forma de interpretar y de poner su conocimiento en estos videos y en estos libros, me ha permitido acercarme a a un mundo, o entender en mi, en mi día a día cosas que para mí eh, eran totalmente desconocidas pero que a la vez son totalmente conocidas, en el sentido en que eh, algo resuena dentro de mí, bueno Eide me conoce, yo eh, soy, ando todo el día arriba de la pelota como decimos aquí en Chile, trabajo dirijo un colegio gigantesco me queda poco tiempo y, y me distraigo muy fácilmente pero con él y con tu libro, y con eh, algunas eh, cosas que tú plasmas en los libros, me, me, me ha anclado de una manera bien, bien especial, y le he encontrado sentido a tantas cosas que antes no entendía, y he resonado con tantas, y, y eso es lo que quiero agradecer hoy día, eh, que a través de la sencillez que, me, que se lee en tu libro, hace que nosotros podamos vivir la Torah de una manera... Eh, distinta, no soy muy para leer, ni para estudiar y, y me faltan horas del día para poder sentarme a leer y siento que al leer un libro tuyo, al escuchar un, un, un video, eh, se me abre la mente eh, eh, en el sentido de que agradezco que toda la información que tú tienes con todos los estudios, eh, que me imagino que han sido años eh, lo pongas a disposición nuestra de esa manera tan... que se ve tan sencilla, ¿no? Obviamente, por la cantidad de información, el canal que, que, que hay eh, en, al bajar toda esta información y poder entregar a nosotros, eh, que andamos eh, en este mundo eh, y tratamos de mejorar un poco, eh, esa información con tanta, con tanta ternura, pero a la vez con tanta simpleza, para que uno logre entender... Eh, el, el concepto que hay de tu eso, eso yo estudia. Agradecer esa posibilidad de haber llegado a este grupo eh, y de poder leer tus enseñanzas, tus libros, que, que en el fondo eh, son, es para mí eh, poder eh, bajar tanta información que resuena eh, y hacerlo tan sencillo. Y, y son enseñanzas tan profundas son, que a ti te dejan eh, pensando eh, y generando cambio, cambio para ser mejor cada día. Así que esto es una tremenda oportunidad eh, y, y obviamente que es importante que, que sigas en esto. que esto es, Y, y quizás eh, la primera vez cuando Aire dijo: eh, oh, y man, los protectores, ¿y ¿qué es eso? Vamos, sí, dale, pero después, ¿pero ¿qué es eso?, Le preguntaba, yo no sabía. No entendí mucho tampoco, pero yo, entusiasta, le dije, sí, vamos. Pero cuando leí el primero o el segundo, eh, entendí que uno tiene que estar agradecido de poder eh, participar de esto. Porque a través de esto, eh, y de que tú tengas el tiempo para escribir y bajar toda esta información, permite que muchos otros, como yo, que somos muy ignorantes de todo esto, podamos, eh, de alguna forma, eh, ir aprendiendo o ir despertando, cierto, la necesidad de, de cada día estudiar más, de cada día ser mejor. Así que para mí, es eso, gracias. Gracias por este espacio, gracias por, por la oportunidad de participar. Gracias Lore, gracias. Lore está vino a México, nos conocimos. Qué emoción. Ah, mira, mira, mira, mira, mira, estoy tomando agua de Jamaica. La encontré <risa> y la preparé. <risa> La busqué, la busqué hasta que me llegó así que con Joaquín estamos felices porque la buscamos y aquí en Chile no es muy, no es muy utilizada, así que me, me, me vine con algunos vicios de México. <ríe> Yo creo que qué no bueno. se pudo llevar, fueron los tacos, pero bueno. Sí, bueno. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Qué Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, Eso es encontrar los milagros. ¿Verdad, Lore? Eso es encontrar los milagros secretos. Pero bueno, Hashem, eso, ¿algo comentar no, no se cuenta. <risas> yo, yo soy todo agradecimiento y emoción. para De eso se trata lo que busco hacer cuando hago todo lo que hago. Eh, es una satisfacción tan grande y tan grata eh, oír que lo que le pido a Hashem que pase con mi esfuerzo es lo que pasa. Eh, soy todo gratitud. Y encima de postre me hiciste acordar del agua de Jamaica, que era un sabor olvidado. Así que ahora, ahora quiero yo también agua de Jamaica. Este, gracias, gracias, de corazón. Qué belleza. Qué bonito. Gracias, Lorena. Que merezcamos mucho más. Gracias, gracias.